Lo primero quiero trasladar hoy en el Día de la Juventud, de nuevo, el compromiso del Gobierno de Navarra con las políticas activas en favor eh, de la juventud. Y además, bueno, pues tenemos ese tercer plan de juventud y hemos venido hoy aquí porque tenemos que generar políticas de juventud que generen... Proyectos de vida para los jóvenes, porque si los jóvenes no tienen proyectos de vida, los jóvenes son nuestro futuro. Comprometeríamos el futuro de nuestra comunidad. Y también aquí en Ilundain eh, tienen bueno, pues esa tarea y esa labor de generar oportunidades y proyectos de futuro para la juventud. Por eso el motivo de que estemos hoy aquí. Ha sido muy importante el trabajo que también el Instituto lo ha hecho en el plan de empleo, en donde hemos trabajado el tema de la juventud de manera transversal y tenemos datos positivos. Somos la comunidad que menos desempleo tiene juvenil del conjunto del Estado, aún así es un 20%, por lo tanto, todavía no son unos buenos datos, aunque son los mejores del conjunto del Estado, y tenemos que seguir trabajando en eso, pero también estamos mejorando la calidad del empleo de los jóvenes, sobre todo con la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral que está permitiendo que han aumentado un 400% el empleo indefinido, los contratos indefinidos en los jóvenes. Fundación Ilundain es un, una Fundación que bueno pues colabora eh, con el departamento de una manera intensa en las políticas eh, de empleo que tienen que ver con, con la juventud. Como os han eh, comentado antes, está desarrollando cuatro escuelas eh, taller, es la, la única eh, entidad en Navarra que tiene una escuela de, de segunda. Oportunidad, un movimiento europeo que, que propugna bueno, pues el, el facilitar las oportunidades a los jóvenes que han abandonado el sistema escolar. Y bueno, pues tiene también eh, dos eh, programas integrados de formación y empleo que se conocen como pifes y que bueno pues con una formación más corta eh, permite a los jóvenes también eh, no solo eh, mejorar eh, sus competencias eh, educativas y sus competencias personales sino que obtengan certificados de profesionalidad que les permiten integrarse en el, en el mundo del empleo Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua